La arena era dorada Brillaban las madrugadas Dos amantes, tú y yo Y un viento de verano Desde más allá, soplando llegó Y aquí se quedó El viento de verano Tu pelo voló en él a mí me acompañó cantamos una bella canción a un viento de verano la arena era dorada brillaban las madrugadas dos amantes, tú y yo y un viento de verano las noches y los días como cometas pintadas se fueron volando con el tiempo con el viento de verano y así pasó el verano el otoño se impuso temprano paraguas azules aparecieron se marchó el viento del verano, la arena era dorada, brillaban las madrugadas, dos amantes tú y yo, y un viento de verano. Ah,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 Dos amantes, tú y yo Y un viento de verano Dos amantes, tú y yo Y un viento de verano